Adelante, adelante. Hola, hola, hola a todas, hola a todos. Eh, muchas gracias por su asistencia eh, a esta capacitación abierta en Wikipedia eh, que estamos haciendo en el marco de nuestra campaña Revelando Sitios, la cuarta versión, cuarto año consecutivo que estamos haciendo esta campaña que busca... Eh, mejorar información sobre sitios de memoria vinculados a la violencia de Estado que se ejerció en Chile durante la dictadura militar. Eh, aquí se están uniendo más, más personas. Y bueno, para esto eh, tenemos acá a Francisco Navarrete, el colaborador de nuestra institución, y hoy va a estar encargado de capacitar a, a, todas, a todas ustedes en el uso de Wikipedia y específicamente en cómo pueden contribuir a mejorar la información eh, en el marco de esta campaña. Así que, eh, sin más que decir, Francisco, te dejo a ti la palabra, Tú tuyo el micrófono. Eh, hola, eh, buenas tardes eh, a todos, eh, a todas. Como presentaba Michelle, mi nombre es Francisco Navarrete, eh, yo soy colaborador de Wikimedia Chile, desde el año, si no me equivoco, 2020, o 2021, ahí estoy buscando la fecha exacta. Eh, bueno, el día de hoy, esta, esta capacitación tiene como eh, objetivo conocer de manera general el, el uso de Wikipedia enmarcado en la campaña eh, Revelando Sitios 4, ya que esta se viene realizando ya hace eh, varios años y hemos ido identificando eh, los distintos sitios de, de memoria a lo largo de todo Chile que requieren ser eh, visibilizados, pensando que estamos en, en el mes de la memoria, ¿cierto? Que, que es un mes muy importante para, para la historia de Chile, vamos a ir revisando un poco, eh, un poco el uso general de, este, de, esta herramienta, de esta herramienta digital para seguir eh, visibilizando contenidos. Como somos, eh, aquí ya tenemos cuatro personas que nos están acompañando. Quisiera pedirles que se, que se presenten, que por qué quieren ser parte de esta, de esta campaña y, y a qué se dedican y desde dónde se están conectando. ¿Ya? Así que la idea es que nos pasemos la, la palabra. ¿Ya? Así que yo aquí le quiero pasar la palabra a, a Loreto y después Loreto ahí se la puede pasar Arturo... A Michael o, o, o a Paloma, así que adelante, Loreto, por favor. Si es que no está escuchando bien. O quizás no puede participar a través del chat. Sí, también pueden escribir a través del chat, uh -huh. si es que no se sienten cómodos, sí. prendiendo la cámara, no hay ningún problema, Hay, Michael, noticia que viene de, que se está conectando desde, de, desde Perú. ¿O alguien que pueda activar su micrófono solamente? Y ahí, Hola, Paloma, ¿yo podría ad... empezar? Adelante, Paloma. Eh, bueno, mi nombre es Paloma Montenegro, soy arquitecto. Y me interesa saber acerca de, de esta herramienta. Principalmente porque tengo pensado eh, algunos proyectos que tienen que ver con el rescate de la memoria. Pero no necesariamente como el de ahora, que es como de memoria de, de un tiempo de, de dictadura, sino que memoria en general, como del patrimonio. Quisiera saber como todas las posibilidades que hay de poder contar con, con las herramientas de Wikimedia para poder hacer este repositorio de posibles memorias de otro tipo, de, de comunidades. Es bien amplio, en verdad, lo que, lo que estoy explicando, pero en el fondo tiene que ver también con mi proyecto de, de tesis del magíster, que tiene que ver con el patrimonio hacia el futuro, no tanto lo que ya está protegido por el Consejo de Monumentos Nacionales, sino que cómo las comunidades reconocen su propio patrimonio. Paloma, ¿y tú de, desde dónde estás conectada? Eh, Santiago de Chile. Muchas gracias, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a eh. ustedes. No sé si quizá eh, Arturo o Michael ahí pueden compartir su, su micrófono. Que nos cuenten ahí que. Ahí está Michael, sí, adelante. Bueno, ¿puedo hablar? Um, bueno, eh, lo que quisiera, creo, conocer más acerca de Wikipedia son las uh, razones o las cuales deberíamos considerar Wikipedia como una fuente eh, confiable para realizar investigaciones, ¿no? Hace años recuerdo que diseñaban a Wikipedia y no lo tomaban en serio, ¿no? Pensaban que era como algo, algo informal o quizás solo una red de conocimientos eh, no validados, ¿no? Pero sé que no es así, ¿no? en realidad es, quién sabe, la enciclopedia que tiene muchos revisores bibliotecarios y que son rigurosos en que la información tenga fuentes verificables, y hay debates interesantes eh, por cada tema, eh, así que esto, me parece que esa imagen que se tenía en Wikipedia debe ser diferente, y creo que yo lo verifico en algunos textos, ¿no? Por ejemplo, viendo el manual nomás de estilos de la séptima edición del APA, ya considera Wikipedia como una fuente, ¿no? E incluso pone un ejemplo de cómo se debería citar Wikipedia. Y lo otro, eh, alguna vez eh, revisé también un libro de, de un investigador conocido, que es Hernández Sampieri, ¿no? Creo que publicó el año 2018 una edición, y dentro de las fuentes para una investigación, para una tesis, señala Wikipedia. Está, entonces creo que con los años se ha vuelto en algo importante, pero quién sabe, quizás haya otras razones más para que... Consideremos a Wikipedia como una fuente también para construir artículos, papers, y no solo para consultas rápidas. Eh, esa era mi, mi, mi inquietud y, y eso quise también resolverlo, ¿no? Con Wikipedia. Solo eso y muchas gracias. Mm. Michael, ¿y tú desde qué eh, región y distrito de Perú estás conectado? Ah, desde el sur de Perú, en la ciudad de Puno. Ah, muy bien, muchas gracias, Mike. Arturo, por favor, ahí veo que pudiste prender tu micrófono. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Arturo Gallardo Leiton, soy docente. Eh, vivo en Santiago de Chile y me interesó el tema eh, respecto eh, a los eh, distintos eh, lugares donde existió o hubo eh, eh, digamos en este caso eh, eh, faltas a los derechos humanos entonces eh, me interesa conocer eso, esos eh, esos lugares eh, desconozco en este minuto se me vienen a la mente algunos que han sido los más eh, relevantes eh, y que se han dado a la opinión pública pero puede ser que existan otros y que yo desconozco ¿Eh? acá en Santiago por lo menos conozco unos dos o tres lugares donde sí efectivamente eh, se practicó eh, violaciones a los derechos humanos eso sería muchas gracias muchas gracias Arturo y Juan Pablo que se acaba de conectar buenas tardes Juan Pablo te cuento que estamos haciendo una ronda como de, de presentación. Eh, ¿Qué te motiva a estar el día de hoy en esta, en esta capacitación? Eh, ¿A qué te dedicas y desde dónde estás conectado? Si puede ahí compartir a través del chat o, o tu micrófono. Aquí estoy con mi mate, un poco de frío, pero motivado para hacer la capacitación. Ah, ya no te preocupes. Cuéntanos un poquito ya para poder comenzar. ¿De dónde estás conectado? ¿Qué te motiva a, a participar y de, esta, de esta capacitación y de esta campaña que es Revelando Sitios 4? A ver si mientras aquí... yo Bueno, ahí tenemos a Juan Pablo que nos dice que está conectado desde Bolivia, a ver si nos dice desde qué, más adelante desde qué región, nos deja ahí el mensajito. Me interesa la edición y corrección de artículos y promoción de patrimonios. Muchas gracias, muchas gracias Juan Pablo. Bueno, contarles que yo también eh, me inicié en, en este mundo de, de wiki de, de las herramientas Wikimedia, a través del patrimonio, eh, en Chile, para quienes no conocen, existe el Instituto Nacional de la Juventud, y ahí se hizo un, una campaña en conjunto a Wikimedia, donde se relevaron distintos patrimonios culturales y naturales eh, de Chile, ya llevamos en esta campaña dos años consecutivos, donde jóvenes de distintas partes de de Chile, van en cierta forma creando artículos y también fotografías asociadas a los distintos patrimonios, que se acerca un poco a lo que vamos a ir a, a conocer un poco de la campaña Revelando Sitios 4, que tiene que ver con, ya con, con memoria histórica y con, con, con derecho humano. Así que voy a compartir ya mi presentación, sin más, sin más demora. Voy a compartir acá, Michelle me confirma si se ve mi... Si se ve mi, mi pantalla. Y al menos yo la veo. Ya, vale. Eso quería escuchar. Bueno, eh, ahí para presentarme a Juan Pablo. Yo soy Francisco Navarrete, soy colaborador de eh, Wikimedia Chile y estamos en este taller de edición. Voy a presentar primero de manera general eh, el, mundo, el mundo Wikimedia, ya de las distintas herramientas y ahí cómo se ha ido utilizando eh, en los distintos en los distintos ámbitos. Ya, eh, Wikimedia, eh, la fundación Wikimedia fue eh, creada en el año 2000, aquí tengo, en el chat, sí, efectivamente, cualquier pregunta la pueden ir dejando en el chat y yo la voy eh, contestando. Bueno, lo que ustedes ven eh, en el lado derecho de mi pantalla es todo el ecosistema de Wikimedia, ya donde aquí solo este... Este punto de acá que está con la flecha verde es Wikipedia, pero la verdad existen y se han desarrollado a lo largo de los últimos años distintas herramientas visuales, auditivas, con el trabajo de datos, con el trabajo de eh, programación. Ha ido creciendo este, este ecosistema que, como dice ahí abajo, promueve un conocimiento eh, abierto y colaborativo. Ya Wikimedia, se, ahí me imagino que algunos ya que han editado, han participado en, otra, en otras capacitaciones, eh, se ha ido abriendo a las personas. Ya. Es muy importante el, el libre acceso, el conocimiento libre en, un, en una contingencia, ¿cierto? Donde las noticias falsas, eh, donde el tratar de manipular la información es parte de cada día, ya. Eh, en, en, todo, en todo el mundo digital. Ya, transformarlo en conocimiento abierto y colaborativo también lo, lo promueve a ser un poco más seguro. Ya, ante cualquier persona que busque en Internet algún contenido, eh, algún, al, alguna información que necesite, eh, como yo cuando era pequeño y trataba de. tenía que descargar, ¿cómo que se llama Bueno, una enciclopedia que, que era a través de CD, en cierta forma. Esto nos permite a todos y a todas participar de, eh, del contenido, de la elaboración. Y por eso es muy importante que estén ustedes el día de hoy con nosotros y nosotras. Ya, Wikipedia, como ustedes ven en mi diapositiva, es el repositorio más grande de contenido y el quinto más visitado en Internet. Ya es como un poco la analogía, ¿cierto? Wikipedia es como un, como un edificio, ¿ya? Donde cada piso trata de distintos artículos medio ambiente, historia, eh, algunos están en, eh, están en inglés, están en español, están en distintos idiomas, y gracias a los y las eh, editoras de, eh, de las distintas herramientas Wikimedia, es posible tener eh, los datos que ustedes ven en mi pantalla. ¿ya? Y por eso es tan necesario, obviamente, poder que, que las distintas instituciones, que las distintas personas, que todo ese ese conocimiento académico también, que se produce en Internet, eh, baje a, a las personas. Y yo creo personalmente que es eh, Wikipedia y, toda la, y todo el mundo Wikimedia es una herramienta para lograr, ¿ya? para poder visibilizar eh, territorios, patrimonios, eh, historia, ¿ya? Eh, en, vamos a ver más adelante que hay, por ejemplo, los sitios de memoria en la ciudad de Concepción de donde soy yo, que eh, yo no sabía que existían. Ahí visitando las distintas... Eh, que, que en cierta forma cuando tú vas por la calle y pasas afuera de ese edificio no está. No, no hay nada señalizado respecto a ese, a ese sitio de memoria o ese patrimonio histórico. Y que en cierta forma, que ya todos podamos tener el internet cierto a la palma de nuestra mano, nos permite poder buscar, nos permite poder ubicar, nos permite poder conectar las distintas plataformas con las herramientas Wikimedia para poder visibilizar el contenido. y ahí por eso es súper importante la campaña que estamos, estamos realizando. Obviamente, ¿cómo se escribe en Wikipedia? Me imagino que ustedes han visto noticias eh, o, o contingencias respecto a veces... Eh, las manipulaciones, o un poco el, los cambios que hace gente de forma anónima eh, respecto a la escritura de Wikipedia, pero Wikipedia dentro de sus mismas herramientas tiene normas de escritura, ya y cómo poder interactuar dentro de la comunidad. De esta forma, eh, estas mismas personas que se han organizado, que han generado comunidades, han podido, en cierta forma, poder generar normas y códigos de conducta de ahí vamos a ver, cuando ya revisemos un poco más la plataforma, eh, la herramienta, eh, poder ver cuáles son las normas, cuáles son los recursos, eh, qué recomendaciones entrega para poder escribir en Wikipedia. ¿Ya? Y obviamente, eh, dependiendo del nivel de contingencia, del nivel de importancia, esta información se va revisando. Ya se van verificando eh, criterios enciclopédicos, que sean verificables la información, eh, que sea neutra y que en cierta forma tenga colaboración. Wikipedia ha ido avanzando eh, a lo largo de los años eh, para poder eh, ten, cumplir con estos criterios de la información que se publica. Ya por eso hay muchas personas a lo largo del mundo revisando, re-revisando el, la información también obviamente eh, qué temas nos interesan qué temas relevantes hay eh, en, el, en, en Wikipedia vamos a poder ver ahí la página de lo que puede ser más importante que otro en, en el mundo Wikipedia también obviamente que sea una escritura neutra en el sentido de que no sea una escritura promocional, ya a veces eh, los programas públicos, o desde quizás los congresos, puede que en cierta forma busquen eh, Wikipedia como en cierta forma promocionar quizá algún congresista, o alguna política pública, algún hecho en específico, y obviamente tratar de quizás que se describa, pero como dice debajo, evitar que apelativos o adje, adjetivaciones que quizás no puedan respaldar lo que quiero escribir o lo que quiero señalizar. ¿Ya? ¿Qué tipo de referencias eh, se pueden utilizar en Wikipedia? Eh, medios de comunicación, publicaciones académicas, ¿cierto? Está, hay miles de buscadores académicos en, en, la, en la universidad. Aquí nos comentaban que eh, estás estudiando algún tipo de magíster, Ahí a uno lo hacen buscar. En los, distintos, en los distintos buscadores y, y lo ideal en cierta forma poder utilizar estas publicaciones para poder eh, tener referencias válidas en Wikipedia. Tenemos acá. ¿Hay planes de enviar una memoria, el backup de Wikipedia y herramientas Wikimedia a otro planeta como Marte? Mira, es una buena pregunta a la cual yo no tengo respuesta pero ahí quizás me puedo comprometer a, a buscarla. Así que muchas gracias, Michael, por tu, por tu, por tu respuesta, pero yo creo que debería ser. ¿no? O sea, de cierta forma, si estamos tratando de visibilizar el, el, esta herramienta, lo más probable va a llegar en algún momento. Vamos acá. Bueno, obviamente los, los, eh, los artículos de Wikipedia... Tienen un orden, un orden lógico, quizás de lo general a lo particular, y lo ideal es que sea de escritura simple, cierto lenguaje claro. Uno de los criterios más importantes al momento de quizás compartir información, transparentar información, eh, tratar de llegar a, a, a que las personas puedan tener acceso, de esta forma para tener acceso tiene que ser un acceso que pueda ser entendible. Y como dice ahí, tratar de evitar las redacciones engorrosas y siempre ir al, al callo de, de, del asunto. Bueno, también eh, dentro de las herramientas de Wikimedia están eh, los repositorios abiertos y libres como Wikimedia Commons, ya que es otra herramienta de Wikimedia que nos permite eh, poder, poder tener una gran cantidad de imágenes a libre disposición, para poder utilizarla dentro de los artículos. ¿ya? Que son las la licencias Creative Commons. Ya que ahí vamos, quizás podemos ver si nos alcanza un poco el tiempo para poder eh, entender cómo se utilizan los elementos propios del mundo Wikimedia en los artículos. ¿ya? Así que, como dice ahí, movámonos a Wikipedia. Voy a sacar aquí un poco la presentación para que podamos ir a, acá a la página de Wikipedia. Bueno, no sé si ustedes conocían la portada de Wikipedia, me imagino que aquí Mikey la puede conocer o quizá Arturo que ya ha participado en otras capacitaciones. Eh, esta es la portada de Wikipedia. Ya, como ustedes ven acá, está el, la cantidad de artículos que hay por idioma. Ya tenemos el español, el alemán, italiano, francés, portugués, y ahí acá abajito nos sale un buscador. Ya también hay otros idiomas, acá abajito si vamos bajando, donde, por ejemplo, el quechua, que se habla en, en Perú, también ahí hay, hay artículos en quechua, ya que hay idioma oficial en, en Perú, y sobre todo se habla en la zona, en la zona de los Andes. Ya, y aquí tenemos las distintas opciones de idioma, obviamente para ampliar el acceso a los artículos o a la información que pueda entregar Wikipedia. Entonces vamos aquí a el español, clic izquierdo, y acá ya en, nuestro, en nuestra portada siguiente tenemos aquí los distintos elementos donde... Como ustedes ven, a ver si puedo rayar mi pantalla. Tenemos acá las distintas herramientas que ofrece Wikipedia. Aquí al lado izquierdo de mi pantalla. Ya tenemos aquí el artículo destacado también. Y todo lo que se está haciendo ahora contingentemente. Ya con fecha más asociado a lo contingente también a los fallecimientos. Ahí, por ejemplo, tenemos la invasión Rusia-Ucrania, la pandemia y todos los artículos que se han ido eh, actualizando constantemente. Ahí. Ahí está, no había sacado el, el lápiz. Aquí están los, los fallecimientos y acá, por ejemplo, Wiki, eh, Wikipedia caracteriza los artículos buenos, ya los que tienen más referencias los que han sido revisados constantemente, que por ejemplo, qué es un artículo bueno, y la misma, la misma herramienta te entrega súper eh, ampliamente cuáles son cierto, los artículos que nos permiten, en cierta forma, tener estándares de calidad. ¿Ya? Y obviamente también cuáles son los, los errores frecuentes al momento de escribir un artículo. Y eso lo podemos, lo podemos encontrar... Ya prácticamente a la mano en Wikipedia. De ahí Acá están los distintos contenidos en que encontramos buenos artículos. Aquí, por ejemplo, hablábamos de arquitectura. Por ejemplo, acá tenemos el campanil de la Universidad de Concepción. La estatua de la libertad en Estados Unidos. Aquí ya está descrito de acuerdo a, los, a, a las distintas temáticas. así que ahí podemos, aquí volvemos de nuevo a la portada y acá lo que ustedes ven acá arriba les pido por favor si ustedes no tienen cuenta si, si están siguiéndome ahí en su computador puedan crearse una cuenta en Wikipedia y acá usted puede, en esta parte de su pantalla pueden encontrar su pueden hacerse su cuenta ya, aquí les va a aparecer eh, hacerse una cuenta y yo estoy registrado con mi cuenta de, de Wikipedia. Acá ustedes ven mi página de usuario. Aquí ven también la discusión donde gente me puede dejar mensajes como una especie de muro que puede ser en Facebook o los comentarios que se dejan en, en otra red social como Instagram. Acá también está el taller, ya que es súper importante, que es donde yo puedo ir generando mis propios mis propios artículos. ¿ya? En el caso de que un artículo no exista, acá yo puedo practicar con mi eh, puedo practicar con, con la información que yo quiero subir a las a la campaña, por ejemplo, de Revelando Sitios. ¿ya? Entonces, para poder ahí seguir. Por ejemplo, acá está lo que les mostraba, por ejemplo, uno de los uno de los sitios de memoria que queremos rescatar en esta campaña es el fuerte y sitio de memoria El Morro de Talcahuano. Ya como dice acá, es parte de los recintos de detención de la base naval de Talcahuano durante la dictadura militar, donde se cometían violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1985 fue declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? Acá, por ejemplo, lo que ustedes ven es lo que yo coloco en mi taller. Ya si ustedes ven acá, yo aquí tengo mi taller, que es el espacio, mi espacio propio, donde aquí nadie, yo solamente puedo hacer las modificaciones y puedo ir creando artículos. Ya, acá tenemos fuerte y sitio de memoria el morro de Talcahuano, es parte de los recintos de detención, como les comentaba, y acá les puedo mostrar cómo poder ya ir editando eh, una página, ya, ir creando los aspectos de un artículo. Lo que ustedes ven acá es edición visual. Ya, hasta antes, si no me equivoco, de 2014... Eh, se editaba en código, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros creamos un artículo en Wikipedia, estamos creando páginas web. ¿ya? Y, y, y el lenguaje de las páginas web es la programación. Como ustedes ven acá, aquí está editar código. Le voy a apretar aquí editar código. ¿ya? Y me aparece acá, por ejemplo, ya otras palabras que no me aparecían en el ámbito visual. ¿Ya? Y yo puedo volver acá en el caso que yo quizá apreté editar con código mi taller. Puedo volver obviamente atrás para poder editar en, en la edición visual. Es como si estuviéramos editando un Word. ¿ya? Como para hacer una, una comparación. Donde aquí yo puedo escribir libremente. Donde yo puedo colocar títulos, por ejemplo. Si yo quiero que colocar aquí fuerte y sitio de memoria. El morro de Talcahuano, ¿Ya? puedo colocar ahí un título para, mí, para, para lo que yo estoy escribiendo, puedo escribir subtítulos también, puedo colocar el título de la página también, puedo colocar aquí, por ejemplo, si yo quiero colocar Sitio de Memoria del Modelo de Talcahuano en negrita, también lo puedo hacer. Ya, por ejemplo, aquí yo puedo buscar, por ejemplo, el Consejo de Monumentos Nacionales. Aquí, por ejemplo, yo puedo enlazar, los, puedo enlazar eh, palabras claves de mi artículo con otros artículos de Wikipedia. Por ejemplo, aquí, Consejo de Monumentos Nacionales. Yo puedo seleccionar aquí. Y puedo, ay perdón, <risa> puedo enlazar, es esto que está aquí, enlace, ¿cierto? Vimos aquí que tiene que ver ya con deshacer y rehacer, el párrafo, ya esto tiene que ver con modificación de letras, y acá tiene que ver con el enlace. Ya aquí yo puedo enlazar, y por ejemplo aquí dentro de Wikipedia está la página del Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí yo la enlace ya, por ejemplo, yo puedo hacer aquí clic izquierdo dos veces y me lleva a la página de Wikipedia del Consejo de Monumentos Nacional. Ya, y por ejemplo, aquí este artículo tiene, por ejemplo, la palabra chilena. Ya lo, está, lo asoció al artículo de Chile. O el Ministerio de la Cultura y las Artes, que, otro, que otra institución pública. O el año 1925 ya que también está descrito en Wikipedia. y ahí, por ejemplo, acá yo puedo editar también este artículo con mi usuario. Claramente todo queda registrado y todo se va, se va revisando. de Lo mismo puedo hacer con este artículo, o acá también, por ejemplo, editar en código. ¿Ven? Como este artículo es más grande, me aparecen aquí todo lo asociado a los códigos, a los enlaces. Ya se empieza a describir de otra forma. Sobre todo con el tema cierto de las tablas. O también, por ejemplo, de, de la enumeración de características. Entonces voy a volver aquí a editar. Y ahí está nuevamente mi artículo para edición visual. La voy a volver acá atrás. Y por ejemplo... Todo, obviamente todo artículo de wikipedia tiene que tener una referencia ya tiene que haber ahí una una cita ya, y por eso acá tengo citar ya y acá puedo buscar puedo hacerlo manual a través de aquí colocarse es un sitio web una noticia una publicación un libro o puede ser automático por ejemplo, como yo sé que el Fuerte Sitio Memoria del Morro de Talcahuano es un, un monumento histórico. Ya, por ejemplo, acá está el sitio oficial del Consejo Monumentos Nacionales, que obviamente es, instrumento, es, materi es material público difundido por una institución, institución pública donde entrega toda la descripción de por qué, de sobre la historia de este monumento ya y nos, nos explica en qué año, por ejemplo, acá qué decreto es el que lo hace monumento, eh, monumento histórico yo puedo aquí copiar el enlace puedo ir acá, este lo voy a cerrar acá está, y puedo añadir esta cita a ver cómo si la puedo añadir automáticamente Bueno, tengo que hacerla manual. ¿Veis? Si no hemos podido generarte la cita. Puedes crearla manualmente mediante la, la pestaña manual. Entonces, vamos aquí a manual. Podemos ir acá a sitio web. ¿Ya? Y aquí me aparecen bastantes, bastantes títulos. Ya, por ejemplo, aquí aparece el URL y el título, la fecha de acceso, el autor. Ya, por ejemplo, aquí le podemos colocar de título. Fuerte y sitio de memoria, el morro de Talcahuano. Cierto que está en la región del Bío y Aquí le podemos colocar el autor, que es el Consejo de Monumentos Nacionales. ¿Ya? Y aquí aparecen otras características también, con el idioma, las fechas. Ya... La fecha de acceso, por ejemplo, que es el día de hoy, podemos colocarlo aquí, el 22 de septiembre de 2022. Y le insertamos acá. ¿Ven? Y ahí yo puedo ver mi mis cita. ¿Ya? ¿Cómo puedo después verlo acá? Después aquí en insertar, por ejemplo. Puedo insertar imágenes y multimedias, plantillas, tablas, lista de referencias. Ven, yo puedo insertar aquí la lista de referencias y me aparece Consejo de Monumentos Nacionales, Fuerte y sitio de Memoria del Morro de Talcahuano, consultado el 22 de septiembre de 2022. Ya, ahí puedo, en cierta forma, poder eh, poder tener mis referencias un poco lo, lo relacionado cierto a la bibliografía y aquí puedo colocar un subtítulo quizás puedo colocar aquí referencias y ya poder ir obviamente ordenando la información puedo aquí publicar los cambios también pero esto obviamente solo lo voy a ver yo ya, aquí ya está en mi taller, lo puedo volver a editar acá. Y me aparece ya como mi artículo. Por ejemplo, también les quiero mostrar otro ejemplo de artículos que necesitan referencias. Ya, Por ejemplo, aquí tenemos uno del de distrito de Yochegua, ya que está en la provincia de Huante en el departamento de Ayacucho, donde, este, donde este, este distrito que pertenece a la zona del Brahem y también de la selva de, de Perú, eh, necesita eh, referencias. Ya Si ustedes lo, si usted lo ven, tiene solamente de referencia la ley de creación y algo asociado también a la consulta electoral, cuando esta es una región, por ejemplo, que es productora de café, ya donde se encuentra quizá en la selva peruana y donde también hay afirmaciones que obviamente necesitan, eh, necesitan referencia. Por ejemplo, en este párrafo que dice, frente a la adversidad y altos niveles de pobreza, con aporte vicinal de los propios colonos, se conforma una cooperativa agraria-cafetelera El Quinacho, ya con sede en Sibia, que es un distrito que se encuentra... ...al costado de este de Yochewa. ¿Ya? Eh, y este, por ejemplo, necesita referencias. Y nosotros, con nuestro usuario, podemos editar este, este artículo... ...y podemos ir, como lo hicimos con el artículo anterior... ...poder ir agregándole referencia a las distintas aseveraciones... ...o descripciones que presenta este artículo. ¿Ya? Este artículo ya tiene, por ejemplo... Acá tiene una ficha, ya que nos permite colocar su descripción, en este caso una foto, sus coordenadas geográficas, la capital, eh, a, qué a qué país pertenece, quién es su alcalde, ya cuándo se creó, su superficie, altitud y población. Ya que esto se va ahí describiendo con la ayuda de eh, las herramientas de Wikipedia, quien el insertar... Tenemos plantillas, podemos insertar tablas, eh, distintos tipos de fórmulas. Son herramientas que nos va entregando eh, Wikipedia. ¿ya? Y acá, ya como para ir creo que ya resolviendo su duda, mostrarle un poco la campaña que estamos trabajando, que es Revelando Sitios 4, que en cierta forma tiene como objetivo, como dice su nombre, revelar un poco. Eh, sitios de memoria que se encuentran en distintos eh, en distintas partes de Chile. Ya, hay ya un banco de imágenes. Tenemos aquí distintos recursos ya para poder, para que obviamente si ustedes ven esta grabación o quieren ver algo un poco más resumido, en esta misma página que se las voy a compartir acá en el chat. Control-C. Ah, acá está. Se los dejo acá. Ya se los dejo ahí en el chat, donde aquí está la característica principal de nuestra campaña, lo que nosotros nos proponemos eh, como sitios de memoria. Tenemos los artículos sugeridos, ya donde aquí tenemos lo que nos gustaría que ustedes nos pudieran aportar al mundo Wikimedia, que por ejemplo en Arica los distintos lugares de eh, por ejemplo de tortura, de violaciones de derechos humanos, casas de la, de la CNI... Eh, empresas también utilizadas y que son necesarias que se, re, se revelen como eh, sitios de memoria ya como les comentaba de, de acá de, de, de la ciudad de Concepción de donde yo soy eh, hay muy poco a veces difusión de los diferentes sitios de memoria que quizás como sucede en, otro, en otros países donde uno ve un servicio público y dice, creo que, que fue en Argentina que en cierta forma en este lugar se violaron los derechos humanos en tal fecha. Ya, eso pasa en otros países. yo creo que, que ustedes nos puedan aportar con, eh, sobre todo en regiones, fuera, fuera de Santiago, que nos puedan apoyar con la visibilización, con la construcción de estos artículos, con las herramientas que, se, que tiene Wikimedia, poder ahí aportar al, eh, a la difusión, ya, a la visibilización de estos de estos artículos que tenemos aquí nuestra lista, ya tenemos acá los recursos de cómo poder seguir aportando a la, a la, a la campaña. ya ahí obviamente ahí está el contacto, está la página y cualquier duda, consulta que tengan, podemos nosotros y nosotras eh, contestar. Así que, consulto si... Sí. Yo creo que sí, debería sí, si quedó alguna duda, consulta ahí respecto a la edición de artículos de Wikipedia. ¿O fui demasiado claro? Muchas gracias Francisco por la, la presentación, a mí al menos me quedó clarísimo todo. Eh... Yo creo que ahora podemos dar pie a que si es que hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no quedó claro, que la puedan compartir en el chat o prender el micrófono y hablar. Mm. Les dejamos el espacio ahora para responder. Creo que fue demasiado claro. <risa> no hay no, nada no, o sea eh, también queda la invitación hecha que esta campaña se va a extender hasta octubre eh, la información la pueden encontrar acá en el link que compartió Francisco eh, Ahí está la lista de artículos sugeridos como les mo como mostró Francisco en las distintas maneras en las que pueden colaborar visibilizando estos sitios eh, y también la invitación es a, a editar y contribuir en lo que se pueda, eh, y desde los lugares de donde, desde donde estén. Eh, y eso, San Francisco, ¿sí ¿tienes alguna, algo más que agregar? Eh, no, la verdad, eh, en la página están todos los recursos disponibles, ya un poco explicado con un poco más de detalle, que son, creo que son cinco pasos súper esenciales. Primero, lo que vimos hoy, que es cómo editar un artículo, cómo agregar referencias cómo subir archivos multimedia y cómo usar eh, plantillas. Ya creo que eh, es súper importante ahí poder, poder que, que lo puedan revisar. De todas formas, igual les voy a dejar mi correo, ¿ya? Eh, ante cualquier duda o consulta que ustedes puedan tener. Ahí les dejé mi, mi correo Wikimedia, así que espero haya sido grato el... El, el espacio para ustedes, que puedan ahí revisar nuestro, nuestro sitio, y cualquier duda o consulta me la pueden hacer llegar también, si algo no quedó claro. Yo quería hacer una consulta, disculpa. Sí, sí. adelante. Sí, quería hacer una consulta. Si hay, yo, yo pertenezco a una organización, a la red de bibliotecas populares del Gran Valparaíso, y ya. quería saber si nosotros... Eh, ¿Podemos solicitar una capacitación a, a la organización? Porque justamente acá existe, en Valparaíso particularmente, hay, una, hay un grupo que es de la excomi, no sé si los ubican, pero eh, están recuperando también un espacio de una... Eh, ex, se llama la excomi porque es la, la excomisaría donde hubo aquí un eh, torturas que queda en el en Cerro Barón, eh, que es bien conocido. Entonces pero eso es uno de, uno de los tantos espacios donde, que, mm. que, que tienen información además, porque yo ahora estaba revisando y acá en la región hay solamente, de lo que ustedes propusieron, dos sitios que son de Viña del Mar. No sé sí. si lo demás ya, ya está como todo clarificado, o hay sitios también por, eh, que deberían aparecer. Entonces, por eso mis preguntas, si nosotros podemos hacer esta solicitud como organización, eh, ahí, eso, eso quería dejar ahí. Como pregunta. Um, sí, o sea, eh, yo creo que lo, en este caso tendrías que enviarnos los detalles de, de lo que requieren a, a nuestro correo. Te puedes contactar conmigo, te voy a dejar el correo acá. de, Yo, yo me encargo en comunicaciones en Wikimedia Chile, así que puedo trabajar la solicitud. Um, me puedes escribir ahí o también puedes escribir a esos dos correos para también extendemos la, la invitación a quienes quieran conocer más sobre lo que hacemos y las capacitaciones que estamos ofreciendo y los talleres que son gratuitos y abiertos siempre, nos pueden escribir a esos dos correos y contarnos lo que les gustaría hacer. Ya, gracias. Sí, respecto ahí a, lo, a la pregunta que hace eh, Michael, sí, hay manuales de estilo. Efectivamente, hay manuales de estilo según idioma eh, para, para, para poder escribir. Obviamente cada idioma ahí tiene sus normas eh, ortográficas eh, distintas, el uso de los verbos y de los adjetivos queda claramente distinto eh, de acuerdo obviamente al editor o, o al redactor de cada artículo, como, como le estime conveniente y para que también se, se entienda. Así que yo creo que por ahí puede ir la, la respuesta a tu pregunta. Y acá abajo tenemos a Arturo, dice, que solicita el acceso al material de la charla. Ahí, Michelle, si me puedes ayudar. Sí. Eh, el access, eh, los links que compartió Francisco eh, y todos los recursos los vamos a enviar al correo eh, de cada uno para que puedan revisarlos después ahí con más calma. Y también les pedimos que, al participar de la campaña, eh, usen en redes sociales el hashtag eh, Revelando Sitios 4, lo voy a dejar acá. Ese es el hashtag que estamos usando tanto en los proyectos Wikimedia como en redes sociales para visibilizar mejor esta campaña. Así que muchas gracias a todas y todos por participar de esta capacitación. Gracias a ti, Francisco, por tu tiempo. Y por compartirnos todo con nosotros. A todos y todas. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias.